¡Oye! No te vayas de Segovia sin tomar los judiones y el cochinillo, ¿eh? Es que si quiero ir a Madrid, cojo el ABI y me pongo en 20 minutos. Tengo más cerca el centro de Madrid que uno de Móstoles. Me encanta el frío de Segovia. El otro día salí a hacer fotos con la nieve y fue mágico. Lo mejor de Segovia es que siempre, con tu cañita, con tu vinito, tu tapita gratis. Lo que más me gusta de la gente de Segovia es que es muy noble, muy recia, muy majos. Puja, empuja, que no se cae.